La temporada 5 de Fortnite oficialmente está programada para comenzar el día 2 de diciembre Y no podrás creer, todo el montón de filtraciones preparadas para hoy Estaremos averiguando la nueva skin secreta para la siguiente temporada que, atención, será el Mandalorian pero realmente también tenemos una pila de información sobre el evento, el tema y mucho más. Así que bienvenidos a Fortnite temporada 5, todas las filtraciones explicadas. Y es que antes de empezar con el video quiero invitarte a que te suscribas al canal Estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores Y creo que podemos conseguirlo si tú me ayudas Así que intentaremos conseguirlo antes de que finalice 2020 La Neox Army es capaz de... Hermano, así que como recompensa Estaremos sorteando Packs del Joker La última risa, para todos vosotros Recuerden apoyar en la tienda de Fortnite Con el malo fucking Código Mr. Neox Si lo enciendo se ve algo, se verá No se ve una mierda Coño, es gratis, tío, pon el código, hombre Y además soy guapo, tío, soy guapo brother. ¿Qué más hay que tener para que pongáis El código? No, suscríbete Muy poca gente tiene el pack exclusivo del Joker en realidad Así que podrán participar cumpliendo todos los requisitos que tenéis justo debajo en la descripción Tenéis el sorteo justo ahí Y cuantos más requisitos cumplas, que tan solo son cuatro requisitos Más probabilidades tendrás de llevarte el pack Así que hermano, ahora sí que sí ¡Empezamos con el vídeo! Recuerda usar el código Mister de Neomox La colaboración de Mandalorian Después de meses y temporadas esperando esta colaboración, parece que de una vez por todas Fortnite se ha decidido en introducir un pase de batalla ambientado en... Star Wars Creemos que esta colaboración podría ser novedad gracias a la introducción del partner de Disney en Fortnite Sin querer... Epic Games filtró por error la siguiente skin secreta para la temporada 5 de Fortnite capítulo 2. Así que prepárense para obtener al Mandalorian. ¡Seremos auténticos mandoas! Y al parecer también se mostró un pequeño amigo de él, la mochila Baby Yoda. En cuanto tuvimos dentro del juego las mochilas de Baby Groot y algunas de tamaño parecido Sabíamos que lógicamente entraría una nueva mochila de Baby Yoda muy pronto Así que sí, veremos este amigo de aquí en el siguiente pase de batalla por seguro Tan solo deberemos esperar unas semanas más y alcanzar la temporada 5 para comenzar a desbloquearlo no nos olvidamos de nuestro hermano Deadpool Cuando llegó a la isla de Apolo en el bater haciendo caca Posteriormente obtuvo su lugar dentro de la isla con el yate Pero fue cambiado a la siguiente temporada Por la llegada de Aquaman a la isla de Apolo Con el nuevo lugar llamado, o bueno, se iba a llamar Atlantis Pero bueno, es lo mismo Además, Wolverine logró escaparse del lugar donde estuvo retenido y destrozó por su camino a los centinelas para finalmente encontrar su lugar en la isla y ser el jefe de Alameda. Entonces, el Mandalorian probablemente tenga su propio lugar en la isla también, ya que así ha sido con todos los anteriores personajes secretos de cada temporada. ¿Será que desaparecerá de nuevo Castillo Coral para la llegada de un nuevo lugar desconocido de Star Wars? Fortnite ha lanzado ya oficialmente el nuevo pack mensual, hablamos sobre esto hace algunos videos atrás, pero ya es oficial, han lanzado la nueva promoción y anuncian una nueva oferta de suscripción jamás antes vista, donde obtendremos un pase de batalla incluido para toda la temporada 5, un pack de club nuevo cada mes. Y además, mil pavos cada mes, el día 2 de diciembre, estará ya disponible con la salida de la nueva temporada del juego. Ahora hablaremos sobre las filtraciones del evento. Ok, ahora el evento de Galactus ya tiene por fin un día y fecha en concreto El martes 1 de diciembre a las 22.00 hora española Ahí será cuando Galactus estará disponible para darnos por todos los lados Ya que por el momento se encuentra viajando a la isla Y apareciendo cada vez más y más en la superficie por encima del agua Bien no quiero hacer spoilers del evento ni mucho menos, pero tenemos algunas filtraciones que no son spoilers como tal. Así que no creo que haya problema en comentarlas y además son muy chulas. La primera sale de Epic Games, mismamente. Nos enseñan un teaser donde aparecen 6 buses en un tweet. Bien, eso podría significar muchas cosas, pero... Dijeron que podremos conducir autobuses en el propio evento Así que puede que todos tengamos nuestro propio bus de batalla ¿Qué os parecería ver el evento desde tu propio autobús de batalla? Creo que a nadie se le había ocurrido Un segundo teaser sobre Tony Stark Fue introducido como novedad para este evento Pero no sabíamos bien de qué se trataba Ahora con el nuevo tweet. Que ha publicado Fortnite. Creo que las dudas ya se han ido. Con esto vais a alucinar. ¿Recuerdan estas bolas de metal encima de los autobuses nuevos? ¿Verdad? Bien, pues parece que reciben el nombre de... Células Gamma. Y al parecer, este bus transporta muchas de ellas. Así que nuestra misión será enviar estas células Gamma lo más cerca de Galactus. En cuanto esto suceda, explotarán por completo todas a la vez para hacerle daño a Galactus. Pero no es lo único que hemos descubierto para la siguiente temporada 5. ¿Os habéis fijado en la mochila de la nueva skin? Una mochila donde muestra un mundo de Fortnite totalmente destruido. Podría ser que se trate solo de una mochila, pero sabiendo que el devorador de mundos se acerca a nuestro planeta. Esto podría ser cómo se verá el nuevo mapa de la temporada 5. No será lo más raro que escucharán en el video hoy, pero los archivos del agujero negro de Fortnite han regresado. Han sido añadidos de nuevo a los archivos programados para la siguiente actualización Eso significa que casi seguro al 100% obtendremos un nuevo agujero negro o algo muy similar después del evento Hermanos, ¿qué les ha parecido el video? Quiero que comenten debajo en los comentarios Cuál ha sido su filtración favorita Y si es que tienen alguna duda Me encantaría leer sus teorías Si llegaron hasta el final del video. Comenten Galactus el Devoramundos. Os daré corazón a todos y cracks Recuerden estar suscritos Y siempre Código Mister de Neox ¡Chao!